capítulo 4.2 parse, ya sabemos que parse nos sirve para transformar json a objetos literales, pero se pueden transformar estos valores, hay un segundo parámetro que se llama reviver, en una traducción medio literal significa como avivar o algo así, pero cómo funciona, entonces cogemos el parse, ponemos de un segundo parámetro y vamos a utilizar una función, esa función también nos va a traer por defecto dos parámetros que son clave y valor y al interior ya nosotros podemos poner las reglas de negocio que sean necesarias por ejemplo en este caso lo que vamos a hacer es convertir la fecha que estaba en tipo texto a devolverla a un objeto de fecha cómo se ve el resultado entonces sería así nosotros pasamos el texto json luego este pasa a ser verificado por el conversor y en cada uno de los elementos se le aplica esta lógica para este caso lo que va a hacer es preguntar si es este tipo valor diferente de string va a retornar el valor sin hacerle ninguna transformación si es este tipo fecha va a tomar una expresión regular la va a testear y si coincide con la que tiene la expresión regular entonces la va a devolver en un formato de fecha ¿cuál formato vamos a utilizar? ISO 8601 en caso contrario, que no sea la expresión regular, entonces va a volver el valor. Como podemos ver acá en el console log, este que es booleano, no lo transformó, no le hizo nada. Y este que es fecha, tipo string, lo transformó a un formato de fecha. Anteriormente también se utilizaba mucho un formato que viene desde los sistemas operativos Linux y Unix, que se llama Epoch, el cual consiste en la cantidad de segundos que han transcurrido desde 1970. ¿Cuál se debe usar? ISO, Epoch o cualquier otro? Eso lo definen con su equipo de trabajo o según el requerimiento que tengan. Muy bien, entonces vamos a pasar a el taller 2. Recuerden, antes de ejecutarlo, la idea es mirar el código, tratar de entender y deducir qué va a ser. Primer ejercicio, convertir texto a objeto maltrecho. Es el taller 2.4. Vamos a revisar. Taller 2.4. Entonces tenemos el siguiente texto JSON. y la idea es convertirlo a en objeto, entonces qué creen que va a pasar, se puede o no se puede, los dejo para que ustedes hagan el intento, listo bien ¿qué tal les fue? a los que dijeron que no les quiero decir que será la respuesta correcta, vamos entonces const maltrecho, ya vamos a ver pues por qué, maltrecho json.parse y texto, punto y coma, guardamos, y decimos taller 24 enter, listo, ¿qué pasó acá? él nos está diciendo que hay un token inesperado en la posición 32 y nos la está marcando con esta E lo que nos está diciendo es que la función no es un tipo de dato válido para JSON entonces pues él no es capaz de hacer la conversión y nosotros le ponemos un valor correcto digamos un 18, le damos guardar y volvemos a correr él igual sigue fallando, ¿por qué? porque ahora el error se movió un poco más allá se corrió hasta la fecha. Y esta fecha también es una función, entonces tampoco es capaz de transformarla. Esto nos sirve para recordar que en JSON no se puede hacer lógica de programación. Está hecho solo para almacenar datos, no para transformaciones, no para aplicar reglas de negocio. Bueno, vamos a decirle entonces, corregir edad por 18, ya acabamos de hacer el cambio y la fecha por este valor. Voy a copiar. Y tener mucho cuidado de no ir a borrar estas llaves. Vamos a darle guardar. Taller 2.4. Ahí, ya sí si es un json válido, no lo está mostrando. Ahora nos dice, convertir usando un reviver de fecha con ISO 8601. Entonces les voy a dejar para que hagan el intento dos minutos y ya regresamos. listo ¿qué más fue? ¿cómo nos fue? pudimos yo sé que hacer reviver es un tema más avanzado pero con práctica uno lo baja dominando vamos a hacer el intento muy bien, entonces lo primero que vamos a definir es una función conversión y ¿cuáles son los dos parámetros por defecto? clave, valor en flecha abrimos y cerramos, lo primero que vamos a hacer es lo más básico, vamos a decirle que retorne el valor, entonces en el segundo parámetro, el reviver, vamos a mandar el nombre de la función, conversión, vamos a guardar, otra vez no, taller 2.4, ¿qué pasó ahí?, simplemente recorrió cada uno de los elementos y retorno al mismo valor, ahí no está haciendo ninguna conversión, por entonces vamos a iniciar, If type of valor no es string, vamos a retornar el valor. Vamos a darle guardar y volvemos a darle continuar aquí. Muy bien, ahí no está haciendo lo mismo. Y por acá se metieron donde? A la numérica y a la booleana. Ahora me voy a copiar el. Regex del ejemplo lo voy a pegar por acá y entonces lo que hacemos es como el que les mostré en el ejemplo es un if ternario y tiene lógica por clean code no se recomienda utilizarlo se recomienda utilizar un if entonces pues vamos a decirle iso date punto test para que evalúe el valor entonces esto lo que nos va a hacer es verificar que el valor cumpla con este regex y si lo cumple return new date valor vamos a darle guardar y verificamos listo, con eso entonces ya pudimos transformar de string a un objeto fecha válido si nos dijeran que lo hiciéramos con epoch así no cambiara aquí el date parse Vamos a guardar, vamos a ejecutarlo y ahí lo tenemos. es el tiempo que han transcurrido en segundos desde 1970. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esta expresión regular que tengo aquí fue creada solo para este ejemplo en específico. Si ustedes van a crear un reviver de fechas, deben tener en cuenta que fechas como esta, que es válida para ISO 8601, no la estaría cumpliendo deben buscar acorde a lo que necesiten en su desarrollo la expresión regular que se adecue a todas las condiciones de ISO 8601 bueno pero si dijéramos venga es que está muy complicado con regex, yo no quiero ¿por qué no utilizamos la clave también lo podríamos hacer Entonces le podemos preguntar y clave es igual a fecha le damos guardar y volvemos a ejecutar, pasaría exactamente lo mismo, listo con esto ya somos pro en parse y somos uno repro en conversiones nos vemos en la próxima lección